Hola, bueno, Hoy vamos a calcular el límite eh, de cuando, cuando x tiende a infinito de n menos raíz cuarta de n cubo por n menos 1. Este límite es de orden de determinación, y de infinito menos infinito, y, eso, y esa es un poquito complicada. Por lo que vamos a calcularlo con infinitésimos equivalentes. ¿Vale? ¿Qué es eso? Dos infinitésimos equivalentes son expresiones que son, lógicamente, equivalentes y que se pueden sustituir una por otra para facilitar el cálculo. En, este, en concreto, en este ejercicio vamos, vamos a utilizar este infinitesimo equivalente. Logaritmo de x es equivalente a x menos 1 en x igual a 1. ¿vale? ¿Qué son esos de los infinitesimos equivalentes? Vamos a verlo por separado. ¿vale? Eh, un infinitesimo es una función que en el entorno de un punto su límite tiende a 0. Es decir, es infinitamente pequeño. Vamos a verlo. El límite de x menos 1, cuando x tiende a 1, es 0. 1 menos 1, 0. El límite cuando x tiende a 1 de logaritmo de x es logaritmo de x. sustituimos el 1, logaritmo de 1, eso es 0. Por lo tanto, los dos son 0, ¿vale? Por pues ahora son infinitésimos. ¿Y equivalente? Dos funciones son equivalentes cuando el límite el, el, el del cociente da 1. Vamos a hacerlo. Eh, en principio no da 1 de primera, ¿vale? Porque si sustituimos, si sustituimos uno, x 1, x eh, menos 1, 1 menos 1, 0. Logarismo de 1 0, en principio da una indeterminación de 0 partido 0 Pero eso eh, se realiza mediante el hópital Si veis, tenemos otro vídeo donde explicamos cómo funciona el hópital eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace? Pues se deriva lo de arriba y lo de abajo por separado, ¿vale? Entonces, la derivada de x menos 1, la derivada de x, 1 La derivada del logaritmo de x es 1 partido de x, ¿vale? 1 partido de x Calculamos el límite en x igual a 1 eh, operamos un poco antes, ¿vale? Si vemos esto, pasa arriba multiplicando, que haría el límite de cuando x tiende a 1, de x partido 1, sustituimos el 1, 1 partido 1, 1. Por lo tanto, también son equivalentes. Por lo tanto, vamos a poder utilizarlo en el cálculo de este límite cuando veamos algo de este estilo, o algo de este estilo, y lo podemos cambiar uno por otro, porque así nos va a hacer las cosas no son mucho más, sen más sencillas. Voy a borrar un poco y procedemos al cálculo del límite, ¿Vale? Bueno, como ya he dicho, a sustituir primero, que siempre lo primero que se hace es sustituir en un límite. Infinito nos da infinito menos infinito. Esto es una determinación. Normalmente se resuelve multiplicando arriba y abajo por el conjugado. Pero como eso es muy lioso y muy complicado, vamos a intentar hacerlo por este método. ¿vale? Eh, ¿Qué buscamos? Buscamos algo de este estilo o de este para, para sustituir, como he dicho antes. Si nos fijamos, aquí podríamos conseguir algo como esto. ¿Cómo? Vamos primero a quitar esta n de aquí, ¿vale? Para conseguir que un 1. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos factor común, la n. Entonces, el límite, cuando x tiende a infinito, sacamos la n, ¿vale? Aquí queda n partido n, 1, menos, y aquí también tenemos que dividir entre n. hay cuarta de n cubo, n menos 1. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Esto lo tenemos que meter dentro de la raíz. Cuando metemos algo dentro de una raíz, Siempre entra con el exponente de la raíz ¿Vale? Como en este caso una raíz cuarta Entraría como 1 partido N cuarta ¿Vale? Pues ya está Lo metemos dentro Límite Cuando x que infinito, infinito Nunca olvidéis de poner esto De N 1 menos Raíz cuarta N cubo N menos 1 Partido N cuarta Si os fijáis bien nosotros buscamos x menos 1. Y justamente aquí lo que tenemos es 1 menos x. Que si nos fijamos es lo mismo que multiplicar esto por menos 1, ¿vale? Menos x más 1. Menos x más 1. Por lo tanto, no tendremos, al hacer la equivalencia, no tendremos logaritmo de x, tenemos menos logaritmo de x, ¿vale? Voy a guardar un poco y seguimos. Bueno, como ya he dicho antes. Eh, tenemos aquí eh, menos logaritmo de x, ¿vale? Teníamos lo contrario, por lo tanto, sustituimos Límite cuando x tiene infinito nos olvidéis la n que multiplica de menos el logaritmo en este caso nuestra x no es simplemente x, es todo este mogollón, ¿vale? Lo sustituimos, si acordáis la propiedad de los logaritmos logaritmo de x elevado a, es lo mismo que a por el logaritmo de x, ¿vale? Y si os fijáis la raíz cuarta de n cubo por n menos 1 partido n cuarta es lo mismo que decir lo de dentro, n menos 1 partido n cuarta elevado a un cuarto. Por lo tanto, por otra probabilidad, el logaritmo de todo esto será lo mismo que un cuarto por el logaritmo de lo de dentro, ¿vale? Entonces, sustituimos aquí. Límite, cuando x tiende a infinito, la n no nos la olvidamos, de menos 1 por un cuarto, ¿vale? el un cuarto de la raíz por el logaritmo de lo de dentro n cubo por n menos 1 partido n cuarto ¿vale? se aquí un paréntesis ¿qué tenemos otra vez? podemos volver a hacer cambio porque ahora tenemos algo más sencillo no hemos conseguido quitar la raíz ¿vale? podemos tener logaritmo de x podemos volver a hacer cambio pero al revés por lo tanto, vamos a sustituir el logaritmo de x por x menos 1, el paso a la inversa. A veces ya podemos obtener algo que no nos dé una determinación o una determinación más sencilla de calcular, ¿vale? Borro y seguimos. Bueno, pues lo he dicho, sustituimos el inverso, ¿vale? Logaritmo de x, en este caso, por x menos 1, ¿vale? Por allá. sustituimos x tiene infinito, n, he simplificado, puesto menos un cuarto, vamos a simplificar, he un poco, y ahora por x, n cubo. N menos 1 partido de N cuarto menos 1, ¿vale? Y lo dicho, vamos a operar esto para ver qué nos queda. Entonces, límite cuando X tiende a infinito, ¿vale? Menos 1 cuarto, la N multiplicando. Y simplificamos, eh, hacemos la, la fracción, ¿vale? Miremos, eh, como un denominador N cuarta operamos esto n cuarta menos n cuarta multiplicamos n cuarta aquí menos n cuarta esto y esto se nos, va, nos queda menos n cuarta partido n cuarta vale este menos con este menos si queremos lo quitamos lo quitamos de complicaciones vale nos queda n cuarta por n cuarta pero no nos olvidemos de la n que tenemos aquí vale no nos podemos olvidar de esa n por lo que volvemos a operar y nos queda límite cuando x tiende a infinito operamos todo vale un, cuart un cuarto multiplica esto y n multiplica esto por lo que nos queda n cuarta arriba partido n cuarta por 4 n cuarta si sustituimos infinito nos da infinito partido infinito una determinación pero esta es muy sencilla porque esto tenemos que fijarnos solo en los grados de de la incógnita ¿vale? y qué hacemos depende de los grados si el de arriba es mayor que el de abajo esto va a tender a más infinito o menos infinito Eso se verá en el caso si el de abajo es menor que el de arriba eso siempre tiende a cero porque lo de arriba crece mucho más rápido que lo de abajo, que lo de abajo crece mucho más rápido que lo de arriba por lo tanto cuando tenemos algo muy grande en el denominador y arriba muy pequeño eso tiende a cero pero en el caso de que tenemos el mismo exponente es tan sencillo como que el límite tiende a lo que acompañan los términos, ¿vale? Por lo tanto, quitamos esta determinación y decimos que el límite vale un cuarto. Y ya está, hemos terminado ese límite. Como veis, creo que es mucho más sencillo con los infinitésimos equivalentes que simplemente sustituir y ir buscando la expresión que queremos que si tuviéramos que multiplicar por el conjugado de la raíz de un lío importante, ¿vale? Si tenéis dudas, eh, preguntar en el foro, en YouTube, donde queráis, ¿vale?